Señores, y vamos a compartir con el público un debate, una pregunta. ¿A quién le conviene? o, o le, ¿Cómo que se dice? O le convino la suspensión de las elecciones electorales. Nos pueden llamar al 809-725-0505. ¿A quién le conviene? O le convino la suspensión de las elecciones electorales del día de ayer. Los que se van para usted, Liz. Para usted, ¿por qué usted cree que le conviene eh, que suspendieran las elecciones al, al gobierno de turno? Ah, pero eso está muy claro. Se dieron cuenta que la gente le iba a coger todo, le cogió todo y iba a votar por la oposición. ¿Es okay, que se perfecto. van? ¿Cree que le conviene a, a, al PLD? ¿Y quién más la suspendió? Yo comparto lo mismo, yo pienso que, que hay una tramonia armada por el partido. Pero Reuso. que yo digo que hay una entidad que tiene que dar el responsable. Que es el árbitro, pero que ese es empleado del Estado. Es hay el una... árbitro, pero son empleados del Estado. ¿Y ¿Qué coherencia puede tener? No, mira. Y lo grande es que ahora le están echando toda la culpa, el pobre Castaño se metió en ese lío y ahora va a cagar con la cuava. Mira, hay muchas personas también que, que le están afectando a, a su a su partido, que creen que están colaborando y por aferrarse al sentimiento están hablando muchas cosas. Muchas, Dicen muchas cosas que la razón. candidata de aquí cuando vio ayer los resultados de que iba perdiendo... Casi, Pero hay muchas candidatas. Casi la aquí. Digo, hay, hay candidatas. Tú aquí, sabes que eso era candidatas. municipal, mi amor. Estoy hablando de la candidata del oficialismo que aspiraba a ser alcalde. Ok. Sí, ella que hubo que internarla cuando vio los resultados que estos muchachos le estaban ganando. Señores, pueden opinar al 809 725 lo que yo me he dado cuenta, Lo que yo me he dado cuenta, como tú dices, cuando vio que la gente, o sea de este muchacho le el, estaban ganando. El, el, Entonces, el, oh, okay, okay, okay, okay, ahí cadernos. voy, ahí voy. ¿Y por qué es que ustedes se sienten como satisfechos cuando cuando el PRM tiene un logro, tiene un triunfo, cuando el PRM avanza, cuando el PRM, eh, según tú, dices que le estaba ganando al, ¿por qué ustedes se sienten bien conforme Porque con es que es que el. O sea, el el, el, PLD tiene el ustedes que tan claro, ustedes tan claro que que. Te estoy haciendo una pregunta. Ustedes, ustedes están claros de que su objetivo es que sacaran al gobierno, o sea, que no ganara el PLD, sino que sacaran al PLD, sacaran al PLD de cualquier forma, no, aún ustedes no ganando. lo estás diciendo de una manera mezquina y sin necesidad de ser mezquinos, el país necesita un cambio. Y es lo que el pueblo ha dicho. Ok, perfecto. Dicho. Pero tú... Independientemente mira, hoy de me enteré, quién Mira, hoy, hoy me enteré que tú eras candidata. Yo soy o candidata. eres candidata de la fuerza del pueblo. Yo no tenía esa información y por eso hay que trabajar y hay que... A referirse a ti con cuidado, cuando digo que estos para no herirte para no herirte los cuando digo que estos muchachos se le estaban ganando fue una manera de decirlo pero pero ya yo estoy obviamente todo, nosotros una, también una pregunta directa. hicimos Te nuestro, hicimos, hicimos bueno, nuestro trabajo llamada. buenas hello buenas se fue, pueden llamarnos al 809-725-050. 0505 a quién le convino la suspensión de ayer de las elecciones municipales? Entonces te decía mandó un saludito. Sin necesidad de querer ser mezquina. Hello, buenas. ¿A quién le convino la, la, la suspensión? La, la, la suspensión. De las elecciones electorales. De las elecciones no electorales. ¿Por qué? Dice el joven a Leonel Fernández. Puede seguir ayer. llamando al 809-725-0505. Un saludo a Andrés que nos está viendo no ahí. Imagina, y a mi padre y a Miriam, a toda la familia que está viendo el programa. Un saludo cordial. Eh, mi pregunta es, ya una pregunta, una pregunta de. de no terminé de, de responderte, directa. mira. Okay, no nos alegramos, no nos alegramos. De, de los logros del PRM, nos alegramos de los logros del país. Que el PLD salga del poder es un logro. Buenas, y buenas. Buenas, buenas. ¿A quién le combinó la suspensión de las elecciones municipales ayer? Eso le combino al Estado que establece que tiene los recursos para seguir compitiendo. Porque, digamos ustedes los chiquitos que no tienen recursos para competir. ¿Qué van a hacer? Ahora? Entonces usted cree que eso es una trama para que se le acaben los cuartos a los que no tienen. No, no, porque el Estado no tuvo que ver con eso. El que tiene que ver con eso es la Junta Social. Ay, papá Dios. Entonces, okay. ¿usted cree que debe renunciar en la Junta? Bueno, ahí se habrá él. Ahí se él y el Estado. Okay. Gracias por su atención. Gracias, llamada. gracias. Yo pienso que ya, ya esto salió de control. Y le está cogiendo lo tarde a la Junta, como usted dice, Ariel, de señalar el fallo y señalar el culpable, para que la gente... Hoy yo sé que hasta en los colegios... Lo que pasó fue que ese sistema se hizo, su, el sistema se lo hizo su propia auditoría. Dios mío, nos pueden llamar 809-725-0505, se cayó la llamada. ¿A quién le convino? Señores. Esta. <risa> Señor, pero estamos en carnaval también, vamos a hablar del carnaval de San Francisco de Macorís. Es verdad, ¿cuál vamos es la, cueva la que está que... dando la, pan, Eso, para... la juventud se identifica mucho con el carnaval. ¿Verdad? ¿Cuál es la buena? llamada? Va en el televisor, por favor. Buenas tardes. Buenas, buenas. Sí, ¿a quién cree usted que le combino la suspensión de las elecciones municipales en el día de ayer? Anda pa carajo. Al Danilo dice el caballero, es el culpable. Señor. Muchas gracias por su llamada. Arieta, muchacha ya, vino con la pata. ella, te, ella te vino sabes toda. Yo incluí el tema del carnaval porque estoy viendo algo. Y cuando hablo de carnaval, Franco, Franco Macorizano, hablo con derecho. Porque recuerdo que yo inicié eh, en, la, en los eventos carnavalescos con como mascota del grupo Los Catarrones. Ya tú te puedes imaginar, yo tenía como nueve años, algo así. Ay, no son diablos. Atención, Manuel sí. García, que es de los catarrones. Sí, nueve, diez años, algo así. Y veo que hay grupos de carnaval, o los grupos que están en carnaval, se están tratando como los partidos políticos, como una competencia. Sí. De que yo soy más que tú, de que yo tengo más, más qué sé yo, que la cueva mía es es más, más atractiva. Y le voy a dar un consejo, por pues no sé si solamente hoy voy a tener la oportunidad de, de, de hablar por eh, por aquí, por este medio que, que lo ve tanta gente, le voy a dar un consejo. Para que el carnaval lo vean como un comercio, los empresarios tenemos que comenzar con lo más importante y es buscarle identidad un pueblo que sepa de carnaval y venga aquí a San Francisco de Macorís le estoy, óyeme, yo no me estoy refiriendo para, ah no, Polanco estaba acabando el carnaval no me estoy refiriendo, en cuanto a la organización está perfecto pero hay que buscarle otros colores al carnaval, me entiende ¿Cómo que la cueva perfecto, es bueno copiar de la vega porque la vega tiene un máster en carnaval que, que realmente no lo supera nadie la vega es carnaval, ¿me entiendes? Pero ya el carnaval de aquí, se le, lo, lo que están haciendo carnaval, están haciendo un esfuerzo bastante grande como para eh, eh, tener ya, comenzar con, con una identidad, vamos a poner cuevas, eso es de la vega. Le voy a dar una idea, una idea, una idea mía, lo estaba pensando en mi casa el otro día, pónganle taberna las tabernas de San Francisco, la taberna de fulano, la, la taberna claro, de... Claro, algo que lo identifique tú, tú Algo que lo identifique sí. y, que, y, que, y que no sea un, una, una, una verdadera copia de, de lo que es el carnaval vegano. No estoy maltratando a mi carnaval, porque me encanta el carnaval, siempre he colaborado, pero sí, las personas que, se, o sea, que le muestran tanto interés al folclor, al, a las actividades del carnaval, tienen que empezar por ahí. El carnaval de San Francisco carece de identidad. Y yo mencioné un ejemplo de lo que se puede ir haciendo, que faltan muchísimas cosas. Arranque usted por ahí y verán los resultados. Ya lo sabe. Yo pienso lo mismo sobre el carnaval, que deben dejar esa monotonía de algo que cuando la gente entra al carnaval, que no lo vea en otra parte. Que se vea diferente. Se o sea. vea diferente. Si sí, bien es cierto que, que, y que, que, que diga y a lo que mí, ustedes de dicen que se ve un poco copiado, pero debemos también eh, decir que el carnaval está en pleno desarrollo. El carnaval franco macorizano está en pleno desarrollo y, y, y hemos visto que ha avanzado bastante y que bueno. Pero es como dice Ariel, hay que buscarle otros colores, eh, no que no se vea tan copiado, aunque lo que se debe copiar es lo bueno pero sí que, que ser un poco más creativos. Eh, el carnaval está en pleno desarrollo, como les decía, y hay que felicitar a todos esos jóvenes que se esfuerzan, que a pesar de que no reciben el apoyo de los patrocinadores, de muchos patrocinadores de aquí de San Francisco, y que hacen esfuerzos extraordinarios, eh, les, les resulta les sale bien y les resulta bonito. ¿va? Vemos muchas cuevas eh, que traen artistas, eh, a veces hasta dos eh, los domingos, y eso, y... Uh -huh y hay que felicitarlos por esto. Pero... Un esfuerzo, un esfuerzo extraordinario. Sí. Ahí está Víctor que, que vive luchando año tras año para que su coba, el año para, entero para, que, eso, sí, para que su cueva se mantenga bien chula, bien bonita. Pero no me refiero a eso, me, me refiero a la, a la identidad, a que la gente conozca nuestros orígenes, que se identifique con algo que nosotros en lo que nosotros nos destacamos y que realmente ya la gente comience a sellar el carnaval de San Francisco, pero con una identidad. Vamos para la cueva de, fula, de fulano. No, aquí se llama aquí se llama así, en honor a fulano y que, y que todo tenga su historia. Organización también en lo cultural, ¿me entiendes? Claro, no, más participación también. Y, y, también. y, y identidad, y, es, y, es, y, es lo y, único. Y educarse más, porque eh, también, si bien es cierto que... Vamos, vamos a interactuar con, la, con el público. Es qué, de, qué debería, que se busque más en, este, en, en la cultura del carnaval y, y, que, y que pueden traer nuevo. ¿Qué debería cambiar eh, el podemos hacer ese debate con la gente qué debería cambiar el carnaval francés cambiamos prácticamente ya el, el tema político. Por, no, <ríe> porque no porque ya. los ánimos están calmados está la, la gente está esperando <ríe> ma mañana es un día fuerte mañana <ríe> señores toda es la gente oye, oye lo que pasa también hay mucha gente de esa acá porque hay mucha gente que vivió con pique Adiós, pero Ay, nos ya. quitaron la bebida. No, no, no, días. le quitaron Mira la bebida. Si, oye, le quitaron, quitaron la, la bebida. bebida. Inmediatamente eso pues, el sábado, la, entonces la gente fue a comprar. Nos hicieron con levantar temprano, nos quitaron el carnaval. Eh, los eh, candidatos gastamos cuarto. Y, gastamos. Y, pues, esta gente no hicieron un daño. Gastamos. Increíble. Y por porque esta gente no Gastamos porque yo he si escucho eso. Yo, eh, pero en comida y cositas, porque yo yo eh, lo que quiero es el voto de mis amigos y yo considero que mis amigos yo no tengo que pagar. Pero con, con, con comida bien. a mí me gusta mucho la comida, debiste llamarme. Pero que, que, un, que tú pero que yo siempre escucho eso, que dan, que sé yo, qué que. que, que pues, tienen que. No, llamar, lo, lo mí, que no está sea. dando lo, son los que están en el gobierno, que pueden dar. No, exactamente. Pues a mí no me han dado nada. Ahora, hello, si buenas. A mí. escuché un audio que decía una señora que, hello, buenas. que no <ríe> querían <ríe> votar por ellos ni pagando. Sí, buenas, buenas. Buenas tardes. Sí. Estoy aquí de, Valle. Ah, eh, la gente la de Corbata. Valle. Corbata, un saludo, mi amigo. Corbata, esa gente buena, Oliranzo de Vista Valle, que siempre están activos. Eh, dime, Corbata. Hello. Eh, para sobre la, para la, de la política, se puede, todavía. Pero claro. Claro, que, sería, claro claro que claro. sí. ¿A quién cree usted que le combina la suspensión de las elecciones municipales? Ay, tú sabes, tú que eso le estaba combinado, era, o sea, ah, que decirlo. Ah, ok. Pero la con... combinación, ¿cuál era el objetivo de esa combinación, hermano? Ay, me lo bueno, a la chica y me le dijo, cuando iba eso? de que ya tú sabes, le di un patatú. Anda, ya. Señores, esos son unos amigos de Vital Valle, que son gente buena. Tienen cuartos, sí, toda la gente que tiene cuartos es gente buena. ¿En serio, <ríe> Señor, no Entonces, la que íbamos que, que, que andando a mí no me dieron nada. Ahora a mí me pagaban. ¿Tú te llegaste a levantar a votar. Tú te llegaste a levantar. Sí, no pude. No, no pude. yo no pude votar. No, te, no subió la máquina donde tú votabas. Que no, no, bueno, no. La, eh, y cuando, por favor, cuando iba llegando ya, ya, ya a, a la junta, a la, a la 0035, tienen que habilitarla rápido. Bueno, la primera, porque yo no puedo hacer fila, yo me mareo. <ríe> o ¿Sabes? Cuando estoy en esos yo no puedo hacer que fila. Y duré como una hora y no la arreglaban porque no subió, el padrón no subía. Eso sí. Ya, ya el 15 de marzo no hay tu tía. No, no. A nada. nosotros no nos pesa marcar con la mano. Ya, es con la mano que va ahora. Es sí, en papel. Claro, manual. Mm. A ah, mamá le gusta eso, la abuela a mí ¿verdad? <risa> Atención mamá, ya hay marcándolo. Ah, mamá, no es preocupes. No, porque fue, fue una maestría para que mamá entrara a. a ¿Cómo? A pero marcar. No, pero le podían el fue, voto asistido. Oyeme, tú personas, podías asistirle y votar. En el colegio mío, me voy a asistir. No bueno, me la... Buscabas a otra persona que le asistiera, pero tú tenías derecho a asistir. Mira, mira, mira yo estaba afuera que... y, y se me aglomeraba la policía porque. Ellos tienen que entender, ellos soy una figura aquí de terreno. No, Yo pero, tengo que estar en todos lados. No, pero, ¿qué pero que. ¿Qué entienden? Pero ellos. Las represalias. Son así, las represalias. Entonces, son la represalia usted no puede estar ahí. ¿Pero por qué? Yo estoy con los muchachos, no tiene que estar ahí, me dije. Las eh, represalias. Un saludo a esa policía que me pisó ayer. Ay, ay. Yo le doy gracias a Dios que no inventaron conmigo. Yo soy rabiosa. Y, no, rabia, no, y tengo no, las no, hormonas reborteadas. Y, y tú tienes un seguro de vida, hay que no te puedes ponerla. Tengo las hormonas reborteadas. No, chao, Señores, chao. pueden llamar al 809-725-0505. ¿A quién usted cree? Otra vez con ese le, tema. Con la, y no la, salimos la de ese déjame, tema déjame, déjame decir algo. Espero que le guste ese déjame tema. Déjame decir algo. Y tengo que felicitar a todo el pueblo dominicano por el comportamiento. Mira, sí, déjame no, decir. Sí. relativamente sí. Y aquí también. Aquí. Con, con, con lo que sucedió ayer. La gente se lo cogió tranquilo. La gente se fue a su casa tranquilo. Oh, sí. Es que la gente entendió que aunque fue un golpe duro a la democracia, tampoco se podía permitir Ahora, que se siguiera votando con ese sistema. Si la dejaban así. ¡Ay! Pero mira, mira, mira, mira. Eh, personas que quizás, eh, porque se dejan llevar de las emociones, se ponen a discutir y eso, pero realmente el que... El que salió a votar, porque hay personas que estaban así, programadas para eso. Voto donde me toque y me voy para mi casa. Se suspendieron las, las elecciones y se fueron para su casa, realmente. La gran mayoría, y eso hay que felicitarlo. Claro, claro. Eso porque es, estamos tomando no, conciencia. Y, y, y muchos grupos. Y yo creo que ante una situación así, lo que debemos es reflexionar buscar la paz y la solución y yo creo que la solución no se busca ni quemando goma ni yo ni entiendo piedra, que la que la, que la junta fue sensata al suspenderla porque si no la suspendía sí, se iba a dar eso que tú mencionas yo creo que hubo también los, los partidos políticos llamaron a su gente a la calma que se fueron a la casa los grupos de whatsapp eh, calmando a la gente mire eh, una situación tensa vayas a su casa, le vamos a dar informaciones. Ahora, de que fue hacer. un bajón de nota fue un bajón de nota Pero para el que perdió ay, mucho, para, para gente, el, el que dio gente, mucho eh, dinero, porque qué? Ay, ay, ay, hay, bajón de nota. No, no, no, hombre, tú sabes que uno tiene... Gastaron un sen... millones temprano. Usted sabe temprano. que si usted, usted, usted va con una decisión, usted siente alguna u, u, u, una, una admiración por esa persona. Sí, y, y sí. sabes qué yo le decía? Se a él, se yo estaba ganado. Yo le decía a alguien ayer. A la dos, a la uno yo me había retirado porque el candidato a regidor mío estaba ganado. A la una yo dije, no, si sigamos así, a la una nos podemos sentar. Yo le decía a alguien ayer que, que la gente no compra votos, la gente lo que dé dinero, al fin y al cabo eres tú que sabes por qué va a votar cuando está allá adentro. Sí, eso es así. Creo, no y, y eso yo creo que de compro de cédula eso no, no afecta ya porque no porque es que la gente no quiere perder ese voto. Eh, no, no, tú sabes, no. tú sabes que no es la que También, sabes no es la cédula que compran mi amor. Y, y eso era antes que se usaba eso de que de comprar el cartoncito de la cédula. Pero para votarla para que la gente, para que entonces ese voto no se contara, pero ahora no, ahora ellos quieren que se le cuente. Y ese compran voto? cédula. No, lo que compran es la voluntad. No sé. ¿Y ¿Cómo se compra una voluntad? No sé, sí, ¿no? Que ellos, la, la gente cree que compra voluntades. Toma esos 200, vota por fulano y le pasan un cartoncito. Yo pienso que 200 pesos país. o 500 o 1000 pesos no puede cambiar un pensamiento tan rápido. El Ustedes, que no ver, sabe sí por es. quién va a votar, porque hay mucha gente que no sabe por quién va a votar. llega pero, allí mira, por buscarse 500 o 300 y eso. Ese tipo de cosas a mí no... no me dejan como en el aire. Que yo tengo más gente que tú no, que yo voy a comprar, no, que yo qué sé yo qué, que voy a ganar. Y al fin y al cabo, lo que está eh, nación... Necesita, es una persona que nos lleve por el camino del bien, que nos inyecte educación, que, que claro. mejore las cosas que faltan por mejorar, que realmente represente a República Dominicana, que nos sintamos orgull nos, eh, eh, orgullosos de, de, de quien nos representa, ¿me entiendes? Claro. Y, que, y que como país también sintamos... Eh, eh, eh, tengamos el orgullo donde quiera que, que, que visitemos. Claro, eso me no, pero pasamos. Ayer pasamos una vergüenza internacional con esa el dolor, gente de dolor, la OEA. dolor fuerte. Ay, es increíble, ay, ay, ay. Dios mío. La gente, bueno, esperemos en Dios que hoy se aclare todo. A lo que han llegado Le vez. voy a escribir cuando a, se cuando A los lo que se... nos han llevado esta gente. A que Señores, esta ya llegamos, país. llegamos al final del programa. Eh, un placer compartir con estos dos jóvenes, que la candidata que llegó un poco tarde. Se, entiende? Bien, no se entiende, se entiende que está en logística. No, no, no. Tú, sabes, en... que, tú sabes que yo tengo las mano reboteadas yo hago la cosa lenta. Ay, ay, ay, está en su estado, Daniel Polanco. Muchas gracias por. Gracias a ustedes y gracias. A, a ese público joven y el público en general que. Le da seguimiento a este proyecto juvenil Ariel, llamado Los Sueños. Un abrazo, más, un, un abrazo. Antes de usted llegar, pregúntele a ese señor. Claro, claro. Pregunté: ¿quién es Liz? Oye, cómo te vas eh, a saber quién eh, yo eh, era? ¿Quién es eh, Liz? No, yo soy malo, real, real, para los nombres y eso. Y la muchacha que está aquí, y cuando él me dijo que sí, eh, admiré mucho tu. Eh, la forma en que te manejas y desarrolla, te desarrollas aquí en el programa. A veces cojo uno, sí. unos piques, sí, pero ella está bien. No, no eso, eso es, es parte. Pero tú y yo andamos eh, en paz. Eso, eh, ¿eh? eso es parte. Y tu parte también. Y ella está bien bonita también. Entonces, ¿no? entonces si, si cambia, entonces deja de ser lis. No, exacto. Yo claro, no puedo cambiar mi cinza, es mi. Forma Señores, hasta mañana. Otra entrega más de los osobrosos. Estamos activos. Pueden seguir en las también? redes de Tocco 256 ahí. Que estamos activos para que usted se entretengan y vote el estrés de las elecciones. Ya ustedes saben, hasta mañana.